Entre los que suelen viajar al extranjero, tenemos a la pastora Su Jin Li, a la pastora Ji Son Li, así como a la pastora Esther Cho. La pastora He Jin Li no viaja al extranjero porque es la que recibe revelaciones de Dios Padre. Repito, en nuestra iglesia tenemos pastores que ministran a nivel nacional, es decir, no viajan al extranjero y otros que sí lo hacen. Es bueno tener pastores que pueden ministrar en otros países, ya que también lo podrán hacer en el ámbito local. Cuando salen al exterior, nuestros pastores son bien recibidos. Por el poder de recreación de Dios, el ministerio de nuestra iglesia abarcará todo el mundo y será difundido por los diferentes medios de comunicación en el mundo entero. Cuando uno de nuestros pastores sale al extranjero, viaja acompañado de un grupo de danza del Comité de Arte. Asimismo, lo acompañan uno o más miembros del equipo de seguridad. Un equipo de nuestra televisora GCN para grabar y filmar el evento y un asistente que se encarga de los detalles del viaje como presupuesto, gastos, coordinaciones, etcétera. La Iglesia apoya y continuará apoyando financieramente para enviar al personal necesario con los pastores asignados a este ministerio internacional. Y, repito, todos ellos serán bienvenidos en todo país a donde lleguen. En un futuro muy próximo, el mundo entero conocerá nuestro ministerio. Y eso será porque, a través de nuestra iglesia, el poder de Dios será manifiesto en todo el mundo. Una vez que nos llegue la bendición financiera que Dios ya nos la ha dado, uniremos a todos los comunicadores cristianos en una red mundial. Ya nuestra televisora ha finalizado los preparativos a fin de producir programas para transmitir las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos diversos tipos de programas. Todo el personal de GCN se ha estado capacitando intensamente para esta nueva fase. Tenemos programadores, equipos de transmisión de audiovisual y redactores, entre otros especialistas y técnicos. Como GCN transmitirá en vivo las cruzadas, seminarios y otros eventos que organizaremos, nuestros pastores y en general todo nuestro personal será muy bien acogido a donde vaya. Incluso jefes de gobierno ministros de esas naciones los recibirán. Ya ha llegado este momento, hermanos. Pastores de Manmin, ustedes deben ser los más dichosos. Realizarán megas cruzadas en el exterior. Ahora bien, esto dependerá de cada uno, de cómo lo guíe el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿su ministerio será internacional o nacional o servirá solo en la iglesia? Tal como he mencionado anteriormente, no sería justo ni equitativo que alguien con una propuesta para ser catedrático de la Universidad Nacional de Seúl sirva solo a nivel local en esta iglesia. Hermano, si obedece la voz primigenia de Dios a través de su poder, de ese poder de recreación, recibirá inmensas bendiciones. Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 señala, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Hermano, sus enemigos no podrán con usted, le temerán y respetarán y usted no sufrirá pérdida alguna. Esto lo podemos leer en varios pasajes de la Biblia. Cuando Dios estaba con su pueblo, derrotaban a todo enemigo, incluso si eso parecía imposible. A veces ángeles luchaban por el pueblo de Dios y destruían al enemigo. Hermanos, cuando nos involucramos en esta guerra espiritual o nos hallamos en medio de pruebas y aflicciones, es el ejército de ángeles y las huestes celestiales del reino de Dios quienes luchan por nosotros. Incluso hoy en día se dan esos casos y lo hemos podido ver en la historia de nuestra iglesia. Yo he visto de primera mano el miserable y muchas veces trágico fin que han tenido aquellos que nos han difamado o han intentado atacar esta congregación. Cada vez que oigo esas noticias, mi corazón se quebranta de dolor. Desearía que esas personas se hubieran arrepentido y rectificado. No me agrada mencionar estos hechos desde el púlpito. Únicamente lo hago cuando es absolutamente necesario para evitar que cometan este grave pecado. Y lo hago muy sucintamente, sin entrar en muchos detalles. He mencionado algunos de estos casos en mi libro autobiográfico. Uno de esos hechos ocurrió en 1988. En esa época, algunos vecinos y comerciantes del mercado que quedaba en ese entonces cerca de la iglesia, esparcieron falsos rumores a fin de desalojarnos del local donde estábamos ubicados. Se reunían los domingos enfrente de la iglesia con tambores y címbalos para hacer bulla e interrumpir el culto. No podían entrar a la iglesia, pero como la calle de enfrente era pública, se reunían allí con tambores y platillos para, repito, interrumpir el culto los días domingos. Cuando se llamaba la policía, los oficiales llegaban cuando los revoltosos ya se habían retirado. Parecía que estaban a favor de ellos. Hoy por hoy parece ridículo. En esa época nuestra iglesia no era tan numerosa. Solo teníamos unos cuatro o cinco mil miembros. Es difícil imaginar que una congregación tan pequeña como era la nuestra en esa época pudiera atraer la atención de las autoridades. Parecía que todo era parte de una conspiración política en contra nuestra. Incluso algunos de nuestros líderes fueron al local de la gobernación y de la alcaldía de la ciudad para protestar por la desidia de la policía por no impedir esas demostraciones los días domingos enfrente de nuestra iglesia. Incluso llegaron a considerar la posibilidad de tomar acciones legales. Les recordé que no debemos devolver mal por mal, sino que debemos devolver bien por mal. Sin embargo, con el tiempo, la magnitud de los disturbios se intensificó. El acoso provenía de un grupo de funcionarios del gobierno local y de algunos ciudadanos del vecindario, muchos de los cuales eran personas mayores, desocupadas y algunos alcohólicos. Posteriormente se supo que se les había dado entre 30 a 50 dólares por día para que participaran en esos disturbios. Incluso decían que a los mayores les daban a beber licor para que fomentaran tumultos y bulla a la hora de los cultos el día domingo. De esa manera nos hostigaban y molestaban. Aún los bomberos tomaron parte de esa intriga viniendo justo los días domingos hacer supuestas inspecciones de defensa civil en la iglesia. Además, no citaban por presuntas transgresiones a supuestas normas de seguridad. Y a pesar de todo ese acoso y persecución, lo único que hice fue orar y encomendarle todo a Dios. Un día, un grupo de vecinos que se oponían a nuestra iglesia solicitó reunirse conmigo. Cuando asistí a la reunión, creo que había al menos entre 12 a 15 personas. Todas representaban a diferentes organizaciones del distrito. Y sin más preámbulo, me pidieron que los ayudara, que ya no podían soportar más lo que les estaba pasando. Era como si estuvieran cayendo en el infierno. Eso me dijeron. Yo les repliqué que no debían habernos acosado ni acusado falsamente. Añadí que estaban haciendo cosas vergonzosas en contra de nuestra iglesia. Les pregunté, ¿por qué se oponen a Dios? Luego los escuché. Me pidieron perdón y pidieron perdón a la iglesia. Me dijeron que ya no podían soportar más lo que les estaba sucediendo. Me comentaron que la mayoría de los que habían intervenido y avalado esos disturbios en contra nuestra, de un momento a otro, habían caído gravemente enfermos y que esa noticia se había esparcido entre los demás. Algunos de nuestros hermanos habían escuchado esos mismos comentarios. Oyeron que algunos de los que habían participado en esos disturbios habían contraído terribles enfermedades como úlceras en todo el cuerpo u otra clase de dolorosas infecciones. Luego que esa noticia se divulgara, muchos se aterraron de haber sido parte de esas protestas y por eso pidieron reunirse conmigo. En esa época queríamos mudarnos a un local más grande, pero no habíamos podido encontrar uno adecuado. Además, no teníamos el dinero necesario para el alquiler. Y es que, el templo donde estábamos ya resultaba muy pequeño para toda la congregación. Habíamos crecido y éramos más de mil miembros. Teníamos que buscar un local en otra parte de la ciudad y eso necesariamente iba a ser más caro. Sin embargo, repito, no teníamos los recursos necesarios para afrontar dicho alquiler. No obstante, sí o sí teníamos que mudarnos. Y era urgente porque durante los cultos, los días domingos, teníamos que ubicar a los hermanos en los corredores o escaleras del santuario. No había espacio para albergar más almas. Cuando les explicamos esta situación a los delegados del vecindario, nos preguntaron cuánto dinero requeríamos para alquilar otro local en otro distrito. Les dijimos el monto y, adivinen qué pasó... Nos dieron el dinero. A pesar que no tenían por qué hacerlo, nos lo dieron. Cuando nos trasladamos de un templo a otro, nos llevamos los enseres, muebles, bancas, sillas, etcétera, al nuevo local. No lo hacemos porque el nuevo santuario tiene otras dimensiones. Así que hicimos un cálculo aproximado y nos dio un monto de 300 mil dólares. Era un estimado hecho por el Comité de Finanzas y justo los vecinos que se oponían a nuestra iglesia nos lo facilitaron, es decir, nos dieron los 300 mil dólares. En esa época, esto es, en la década de los años 90, ese monto era una gran suma de dinero. Así que, luego de todo, acabamos con esa gran bendición y comenzamos a buscar un lugar adecuado para mudarnos. Así fue como vinimos a dar a este santuario. Además, era el único que podía acomodar a nuestra congregación. Así que, nos mudamos. Al inicio, solo se llenaba la mitad del santuario, pero luego que efectuamos la primera campaña de evangelización y avivamiento, el local se llenó completamente. Cada vez que nos hemos trasladado a un nuevo templo, ...casi de inmediato se ha llenado... ...poco después, incluso en las vigilias de los días viernes... ...el santuario estaba abarrotado de hermanos... ...y ya no podíamos crecer porque no había espacio para más almas... Por eso, ahora nuestro crecimiento se ha hecho un poco más lento y debemos mudarnos a nuestro nuevo templo y en el momento en que lo hagamos, habrá igualmente otro gran avivamiento y el nuevo santuario de Canaán se llenará rápidamente. Como les decía, varias instituciones distritales intentaron desalojar a nuestra iglesia del vecindario. Sin embargo, como Dios está siempre con nosotros y obra a nuestro favor, al final todo resultó para bendición. Bueno, nos mudamos a un templo mucho más amplio, tal como queríamos, con dinero que no teníamos. En verdad, ha sido una gran bendición. Dios sabía todo de antemano. Sabía que no teníamos los recursos requeridos para mudarnos. E hizo que lo imposible se hiciera posible. Y ahora estamos en este lugar. Todo ha sido posible por la providencia de Dios. Como hemos hecho lo recto. Ante Dios, Él ha obrado de nuestra parte y Él mismo ha alejado a los que intentaron oponerse a nuestro ministerio. Romanos capítulo 12, versículo 19, menciona, No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Esto es lo que Dios nos enseña. No necesitamos vengarnos, ni discutir, ni plantear demandas judiciales. Dios mismo obrará por nosotros. Siempre debemos actuar con bondad. Y esto es lo que hemos enseñado a nuestros líderes. Prosigue el pasaje. Porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es la forma en la que Dios obra. Si los pastores y líderes graban en sus corazones la palabra de Dios que escuchan y hacen lo que Dios dice deben hacer, no habrá razón alguna para que alguien los acuse. Si vive una vida recta de fe, a pesar que lo difamen, Dios peleará la buena batalla por usted. Le dará la victoria y así se glorificará. Todo lo que tiene que hacer es hacer lo que Dios le dice debe hacer. Sin embargo, a veces escucho que en vez de confiar en Dios, algunos han ido a los tribunales o han planteado demandas judiciales y luego han perdido el juicio o la demanda. Si han hecho eso, les digo que se han equivocado y deberán asumir las consecuencias. Hermanos, Dios está con nosotros y nos protege incluso cuando realizamos cruzadas en el extranjero. La mayoría de los países donde he efectuado mega cruzadas han sido naciones en las que estaba prohibido predicar al Señor Jesucristo o en donde se corría Serio peligro de atentados terroristas. Una vez que la noticia de la cruzada empezaba a divulgarse, el enemigo hacía lo imposible por impedirla. Ustedes han leído en la Biblia la forma en la que los siervos de Dios eran perseguidos y asesinados. Este fue el caso del apóstol Pablo y de muchos otros profetas. Los perseguían para matarlos, y eso nos ha pasado cuando hemos llevado a cabo cruzadas en el extranjero. Sin embargo, Dios siempre ha obrado para bien, y lo que, en un principio, los opositores al Señor Jesucristo creyeron que iba a impedir la predicación del Evangelio, sirvió como caja de resonancia para que se publicitara y se conociera, sin costo alguno para nosotros, a nuestro único Salvador, al Señor Jesucristo. Así, cientos de miles de almas tuvieron curiosidad por asistir a esas mega cruzadas. Oyeron de nuestra iglesia y del siervo de Dios por cuya oración los ciegos vuelven a ver, los mudos recuperan el habla y se dan miles de milagros. Al escuchar la palabra, la aceptaron de buen grado y se dieron cuenta que de la falsedad de los rumores que se esparcieron en contra del Señor Jesucristo y de nosotros. Así, todo malentendido se aclaró. En muchos países a través del cable, del internet y de otros medios de comunicación, millones de almas han visto el poder de Dios que se manifiesta en nuestra iglesia. Por eso, en todas las naciones que hemos visitado, nos han recibido de manera espléndida. En muchos aeropuertos incluso, ni nos han chequeado el equipaje. Y nos dicen que es porque nos han visto en la televisión y saben quiénes somos. Nos alojan en suites y habitaciones reservadas solo para altas autoridades. Y eso sucede no solo cuando yo voy, sino cuando van otros pastores de nuestra iglesia. Satanás y el diablo han procurado siempre impedir y obstaculizar nuestra labor. No obstante, vemos que en cuanto llegamos... Todos nuestros enemigos se esconden. Al final, la cruzada se realiza con todo éxito y Dios recibe toda la gloria. Y no solo eso, sino también muchos de los que nos resistían, luego de finalizada la cruzada, se acercan para pedirme perdón y arrepentirse por haberse opuesto a nuestra misión. Doctores en teología, obispos de importantes denominaciones históricas vienen para pedirme perdón por haber hecho caso a esos falsos rumores. Esto ocurre en cada país que hemos visitado. Asombroso, ¿verdad? Ahora nuestra iglesia es conocida y reconocida a nivel internacional. Millones de almas, no solo en Corea, sino también en el mundo entero, han visto el obrar del poder de Dios en esta iglesia. Ahora que ya se está manifestando el poder de recreación de Dios en nuestra congregación, infinidad de más almas alcanzarán la salvación. Ahora, oremos todos juntos meditando en la palabra que hemos recibido hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayuda a que se haga fe y vida en tus hijos. Todo lo que sucede en nuestras vidas está de acuerdo a tu providencia. Si andamos en luz. Como tú estás en luz, seremos más que vencedores en toda circunstancia que enfrentemos y tú recibirás toda la gloria por ello. No permitas que nos rindamos en nuestra batalla de la fe, ni que comprometamos nuestros principios, ni cedamos ante los ataques del enemigo. Ayúdanos a estar parados firmes en la roca de la fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.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 A, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.